Eh, en este 2019, ¿estuvo buena o mala la Navidad? ¿Van buena? ¿Por qué van buenas? Bueno, porque la, ve, se ve los movimientos de la calle. Hay mucho movimiento. Hay ah, ¿no? mucho movimiento. ¿Usted cree que hay dinero en la calle? Pues no, iba a haber mucho. ¿Y mucha comida? Mucho hay? sí, mucha comida. Hay de todo. En el país no nos falta nada a nosotros. <risa> gracias, gracias. No, no, no está muy buena no. ¿Por no. qué no está buena? Porque no hay dinero. No hay cuarto en la calle. No hay dinero en la calle. El ayuntamiento todavía no ha pagado nada. ¿Y quién tiene la culpa de que no esté buena la Navidad? Bueno, la, la, la, la, los lo gobiernos. ¿Los gobiernos tienen la culpa? Sí, creo que es Ellos están buenas, lo que sucede es que a través del tiempo hay más negocios y la gente se meten a, a comprar a, a diferentes negocios, no a un solo. ¿Hay, hay, hay mucho dinero en la calle. Ellos, ellos hay movida, tú lo estás viendo, tú ves. Hay algunos que no tocan menos, otros toca tocan más. Uno tiene que conformarse con lo que Dios le manda a uno. Gracias, líder. No, está buena. Está buena, porque está buena? Mm, yo no sé. ¿Te ha ido bien esta Navidad? Claro. Para mí siempre está bien porque yo tengo 65 años y he visto todo el tiempo lo mismo. ¿Usted ha visto lo mismo? Yo vivo y yo vivo con la gracia del Señor y siempre creo que el Señor provee. ¿Y usted ve, ve, ve, ¿Ve abundancia usted esta Navidad? O sea, en mi vida hay abundancia porque yo vivo con la gracia del Señor. Gracias, amor. Está ah, buena, hay cuarto, hay cuarto, mucho, mucho. Tú ves mucho. dinero. Claro, que hay bueno. dinero tuyo de tu pinta ya. Oiga, hace tiempo. <risa> de de de ayer. <risa> hay mucho dinero en la calle. Claro, la gente está comprando mucho. Que venga que está todo barato, que el pueblo coma. Eso está todo aquí. Claro. Bueno, yo la veo, están. No, no buena, buena, pero regular, hay entre no dos. Regular, hay cuatro en, en la calle. Para estos días siempre aparecía algo, ¿tú entiendes? ¿Qué, ¿Qué es lo que aparece? ¿Usted siempre hay algo para la cena? mueve algo tu dinero? ¿Tiene su pinta ya? No, todo to, to el tiempo. Pues sí, la verdad, a mí me ha ido súper bien. Yo me he burlado. De ya, tú, ya, ¿Ya tú tienes tu pinta? Yo me he burlado. Pues yo, yo, yo me he burlado, yo me he burlado, burlado, burlado. ¿Qué tú? No a, ¿Ya tú tienes tu pinta? Allá, la pinta yo no la tengo comprada, pero yo sé que estoy asegurado. No burto. Lo pe... No burto, vengo ahora con rango, como el mayor. Como el mayor clásico, no burto. Yo estoy bien, Glasario. Pero habla duro, habla con ánimo. Yo estoy bien, Glasario. ¿Tú te sientes bien? ¿Tú ves la, la vida bien? Sí, sí, Glasario. ¿Te ha ido bien el dinero? ¿Ha comprado vaina? Sí. ¿Ya tiene tu pinta ya? <risa>